Déficit y superávit presupuestario del Gobierno Cuando el Gobierno gasta más de lo que recibe por impuestos, a la diferencia se le llama déficit presupuestario. A la acumulación de déficits presupuestarios de endeudamiento se le llama deuda pública. El endeudamiento del Gobierno para financiar el déficit presupuestario reduce la oferta de fondos prestables disponible para financiar las inversiones de hogares y empresas. A la caída de las inversiones se le llama efecto expulsión. Cuando el Estado se endeuda para financiar su déficit presupuestario, expulsa a prestatarios privados que están tratando de financiar inversión. Efectos del déficit presupuestario del gobierno Un déficit presupuestario disminuye la oferta de fondos prestables, en este caso de la recta oferta S1 a S2. Esto aumenta el tipo de interés del equilibrio, en este caso del 5% al 6%. Y reduce la cantidad de fondos prestables de equilibrio, en este caso de 1.200 a 800 euros. Cuando el Estado reduce el ahorro nacional incurriendo en un déficit presupuestario, el tipo de interés sube y la inversión disminuye. Un superávit presupuestario aumenta la oferta de fondos prestables, reduce el tipo de interés y estimula la inversión.